Bueno, pues ya estamos en vivo y a todo color y somos sus amigos. Sus amigos, Elida Madrigal. Y Rafael Cavazos. Así es. Aquí dentro de este espacio, con, con este programa, eh, con este video, que eh, lo difundimos pues, a todas las plataformas que nos son posibles o donde estamos re registrados, ¿verdad? Así es, así Como es. Como Facebook, YouTube, eh, Twitter y, todas y las otras plataformas más. que están. Uh -huh. Pero hoy, hoy quiero... ¿Hacer una remembranza, hija? Sí, recordando el ayer y viviendo el, el hoy. Sí, mira. Amén, así es. Aquí tengo el programa que fue el, nuestro primer aniversario. El primer aniversario. Primer aniversario del Ministerio de Fe Maranata. Así es. Eh, allá en el Valle de Texas. Y eso fue el 2 de noviembre Ajá. de 1992. Ok. ¿O quién decía fue dos, ayer? 2 de noviembre del 92. De 1992. Quiere decir que el programa lo empecé en noviembre de 1992. Del 92. 91. No, del, 91. Ah, del 91, sí, sí porque claro. ese día fue al año siguiente. Al año, exacto. E hicimos este programa eh, para uh -huh. hacer un evento en el Centro Cívico, ahí de, de la ciudad de McAplen. Así es. Eh, pues tuvimos ahí varios invitados y eh, tuvimos un grupo eh, de, de alabanza, Celebrando, el grupo Jaspe, sí. eh, y tuvimos eh, eh, el, el grupo de alabanza del Templo Betel, de el aquel Templo entonces, Betel. Así es. Este, eh, estuvo ahí con nosotros el hermano Teófilo Aguión. Este, así es, el hermano. Un gran amigo uh -huh. eh, de, de, de, de, de muchísimos años. Él, él participó muy fuertemente el con nosotros. El Señor le bendiga con, grandemente. En el ministerio. Así es. Pero, pero hoy, hoy tengo otra pequeña sorpresa. De allá, de aquellos años. De aquellos años, sí, así es. Y tengo en la sí. línea a mi hermano Carlos Chuck que era un jovencito. En aquellos años. Hola Carlos, ¿ahí estás? Hola Pastor, ¿cómo está? Aquí estamos. Y eh. qué, qué bendición, qué grande bendición es poder este, compartir este programa con ustedes. Me da mucha alegría y me, me gozo juntamente con ustedes al poder este compartir de lo que el Señor nos regala día con día. Gloria a Dios. A Así Gloria es. Gloria a Dios. Y para nosotros ha sido... Eh, pues una gran sorpresa volverte a encontrar, Carlitos. Eh, digo Carlitos, porque en aquel entonces... <risa> de ¿qué, qué, ¿Qué edad tenías? Sí, tenía yo 15, 16 años en ese entonces. Qué barrio. Jovencito. <risa> no, no, no. Sí. no. Adolescente. Podrías haber sido mi sí. nieto. <risa> sí, sí, sí, sí, Qué bien, sí. qué bien. Este... En ese entonces. No, es, es, es maravilloso, Carlos, que... Después de tantos años de haber estado en ese programa, eh, podamos estar ahora en vivo y a todo color a través de estas nuevas plataformas que existen. Así es. Que antes no las existían. Exacto. Es, es todo, todo esto es nuevo. Para nada. Todo esto es nuevo. Eh, lo que estamos haciendo ahorita es un plan nuevo prácticamente. Eh, bueno, estamos haciendo video ya hace años. verdad, Imagínate, claro. ya tenemos más de 800 videos, no sé ya ni cuántos, ya, ya no, ya no lo estoy contando. Ya nomás bueno, no, les no, digo no, así un decir, montón. <ríe> así <ríe> más, es. Más o menos. Carlos, a ver, platícanos algo de aquel entonces, porque tú estabas más pollito, y te puedes acordar mejor que yo. <ríe> claro, claro. Recuérdanos de aquel tiempo, mire, pues, ¿qué, eh, ¿qué pasaba los contigo? programas de Ministerio de Fe Maranata, para mí, en ese en esa época, en ese entonces, fue de grande bendición para mi vida, a pesar de que ella era muy joven, Gloria a Dios. recuerdo que yo lo escuchaba todas las noches, y llamaba a mi mamá, a mi hermano, vengan a escuchar al hermano Rafael Cavazos, ya está empezando el programa, era a las 12 de la noche. A las 12, <risa> sí. <risa> sí a las 12 de la noche. Y yo me quedaba ahí, este, ya sea en mi hamaca, porque ahí pues, en Cozumel con la hamaca, ¿no? Pues este, sí. qué, qué el bien en rico el radio, pero sí recuerdo que lo tenía que son, sintonizar y mover la radio mover la antena y y, y, y este, tratar de que se escuchara lo mejor posible sí sí, sí. entonces este yo recuerdo que siempre siempre pedía oración este por mi familia este por la iglesia donde yo este asistía en ese entonces ahí en Cozumel uh -huh. este, no pues yo recuerdo que un día le hablé porque Dios puso en mi corazón este, pues hacer un ministerio con un sonido no sé uh -huh. si usted lo recuerda sí, sí. si sí. Uh -huh. usted este, hizo oración por ese, por esa inquietud que me puso Dios en el corazón uh -huh. este, recuerdo que usted eh, me mandó una ofrenda de amor para ese logro, y sí, se logró y, y se bien, hizo de... ese, ese ministerio Gloria a Dios. y estuve unos años ahí con el equipo y, y este, animando a los jóvenes en ese entonces, cuando eso también era líder de jóvenes en la iglesia donde yo asistía, uh -huh. ahí en Cozumel, uh -huh. era este, el líder de los jóvenes. Bendito Dios. Y pues era de bendición sus programas, yo creo que no solo para mí, sino para mucha gente de, pues, hasta donde llegaba esa señal tan maravillosa, porque, le, le vuelvo a repetir, usted, siempre mantiene la misma voz, esa voz del hermano Rafael Cavazos de hace 30, 35 años. Gloria al Señor, <risa> gloria a Dios. Pues, sí. es, es una bendición, carritos este, la, fíjate que, ahorita que decías la, la bendición de, de, de llegar tan lejos, Déjame comentarte así rápidamente a ti y a todos los que nos estén viendo ahorita en este momento, eh, que la estación no tenía ese poder de llegar hasta allá tan lejos. Era nada más de carácter local eh, con una cierta amplitud, nada más. Y, y la, la dirección de las antenas eh, eran direccionales, o sea que no eran para alcanzar hasta allá. Entonces, eh, pero por la hora... La señal se nos iba más allá y sí, más allá, más allá y le llegó hasta ustedes. Sí, y lo mismo pasaba con sí, Ponchito, sí, echaba, claro. una persona de Culiacán, me recuerdo su nombre, porque nos comentaba él, eh, porque nos llamaba de, de, de, de Culiacán, que se subía arriba del techo para andar amarrando un alambrito ahí para la antena, la antena, eh, en la antena de la televisión. Y le decía a la mujer, sí. ya bájate de ahí, te vas a caer, hombre, a la, a la medianoche, imagínate. Yo así le hacía con, con, mi, con mi radio, con mi grabadora que tenía, este, sí. dirigía las antenas, la ponía yo en la esquina de, de, de la recámara y veía, cuando ya agarré la señal, pues ya ahí la dejaba. Sí, sí. no le muevan, no le muevan, no mueva, para que se escuche. Y ahí, que nada, se va podíamos a escuchar al hermano Rafael Cavazos y el Ministerio de Fe Maranata Gloria a Dios Pues Gracias, mira, qué, qué, qué bendición Carlos, qué bendición el, el hecho de que nos traigas a estos recuerdos de aquellos entonces porque fue algo maravilloso, tuvimos varios años ahí en esa estación este y ahora pues estamos con estos medios y en otra ciudad antes estábamos allá en el, el área de, del Valle de Texas, ahora estamos acá en el área de, de Dallas Plano y pues es otro ambiente, es, son otras las características de por acá, pero también con otros medios, Ajá. ahorita ahí en la, en, la imagen, en la imagen que están viendo, ahí se ven esos los abanicos, como lo dicen algunos, <risa> este, para Ajá. generar la electricidad. Pero qué hermoso es estar en este modernismo. qué hermoso y qué hermoso es que podamos estar hablando por teléfono contigo, Carlitos, estando. Tú ahorita estás en, ¿En, en la capital de México, México, ¿verdad? En la ciudad de México, en el mero centro de la muy ciudad bien, de México. Correcto. Ok. Qué bonito. Pues, qué eh, bonito. Eh, eh, hermosa ciudad, eh, muy conflictiva, por cierto, sí. pero eh, hermosa sí. ciudad. Cuídate mucho. Pues aquí nos tiene Dios. Aquí <risa> nos tiene Dios, hermano Rafael. Sí. sí. Y, y, y me hacías tú un comentario, Carlos. Pruebas, que... Aquí estamos caminando. Ah, perfecto. Haciste un comentario que ya con los años y del tiempo que ha pasado y todo eso, también mm. se te ocurrió eh, eh, pues cantar. Ahora le, sí. le, le haces también un sí, poco sí. a al, la al, al, al alabanza para el Señor. Sí, claro. ¿Y, sí, ¿qué, hermano Rafael ¿Y, sí, y mire, ¿qué, qué material tienes? Que ¿Tienes hace? un disco? ¿Tienes ya varios? ¿O, o cómo más No, es un disco, mire. Hace aproximadamente 25 años, Dios puso en mi corazón, eh, pues, grabar un, un disco, un, bueno, en ese entonces era ¿Un cassette? una cinta, un cassette. Sí, era un cassette sí. en aquellos años, sí. Era un cassette, sí. Entonces, en, en la primera, eh, pues, en la idea que tuve, pues, se llamaba Un Día Más. Un Día un Más. Día más eh, se la dediqué a mi padre, porque mi padre... Escribió ese ese canto De un día más uh -huh. Y este Ahora sacamos el disco Nuevamente pero con otra Otra vez, o sea otra portada. Le pusimos Vive Hoy Ajá. Se llama Vive Hoy Vive, Vive Hoy, hoy. Entonces, ¿Bonito? Eh, Es bonito? Vive Lo Hoy Dios. sí este, Pues eso, hace poco eh, Dios me puso en mi corazón Cuando empezó la pandemia Ajá. Este Dios me habló una noche Y me dijo Levántate tú que duermes Que te alumbrará Cristo Porque yo andaba dormido Literal, sí. literal y, de, y de mi cama Me, me, me levantó el Señor y, y me hizo Retomar este Este camino Y para la honra y gloria del Señor Este ya El disco salió este, En septiembre de año pasado, y bendito sea Dios, ahí, ahí va. Gloria a, ahí va el disco y, Gloria a Dios. Gracias a Dios, eh, es un disco que ha sido bendición para mucha gente, que hay varios testimonios ¿eh, de este disco, uh -huh. el día que fui a, a remasterizar, la persona que me recibió, sí. eh, recibió un toque de Dios, recibió un toque de Dios y me dice, tus cantos me hicieron llorar y yo creo que me voy a convertir. Entonces, este, le digo, es tiempo, que ya andamos en, en los últimos tiempos, que ya el corazón humano tiene que emplandecerse y sí. aceptar a Cristo en su corazón. Amén. Le digo, su familia y usted, este, pueden ser salvos, y ustedes son los que deciden a qué iglesia ir, y lo importante aquí es que Cristo esté en el corazón de cada persona. Amén. Amén. amén, así, amén. Es. así es. Eh, ¿Y, y ¿qué, qué alabanzas tienes ahí? ¿Algo así que te que salga? Sí. Y que nos pudieras dar sí, una probadita, por lo menos. Voy a compartir el, el tema de, del disco que se llama Vive Hoy. Ajá. Este, voy a compartírselos. Espero que, es, que se escuche bien. Voy a poner este, una pista Ajá. y, este, y ahí, ahí vamos a escucharlo. Ok. Gloria a Dios. Bueno, se llama Vive hoy para la honra y gloria del Señor y para que aquellos que lo escuchen sea de bendición para su vida. Amén, amén. amén. amén. Aleluya. Vamos gloria a ver. Gloria al Señor. La gloria es para Él. Las cosas más bellas, llenas de todo la vida calmada, las faunas, las cosas la máquina humana, a semejanza creo. Yo decir en silencio, que que creo ¿no? las que vas ¿no? que realmente mi amigo oigo mis risadas ya no tengo nada señor sigue creyendo con el mal eterno señor en tu corazón ya no tienes que estar en mi mundo no está Aleluya Gloria a Dios Esta es, un, es un poquito del es una, un toquecito nada más del canto, Ajá. que, que compartí, este, se este. llama Vive Hoy, y esa Amén. Fue, escrito, fue escrita por un tío, un tío este, que está en la ciudad de Motul, Yucatán, ah, cerca okay. de Mérida, okay. es, él es pastor de una iglesia que se llama Conectar Iglesia Cristiana, Amén. Gloria a Dios. Este, en Motul, Yucatán, entonces okay. él escribió la mayoría de los cantos que van en este disco. Oh, ok, qué, qué bien, qué bonito, ¿no? Muy sí, bien. Y pues a mí me bendice y me, me sí. gozo cuando eh, comparto estos, estas alabanzas porque sí mucha gente, mucha gente ha venido a los pies del Señor. Amén, amén. Gloria al Señor. Dios. Pues mira, sí. él al ser pastor tiene su corazón, pues para la gente verdad, eh, claro, el amor de Dios sobre su vida lo trata de, de compartir con, con la humanidad. Sí. ¿Qué, qué, qué hermoso. Eh, ojalá que él pueda ver este, este video, si tú se lo eh, haces saber. que Sí, se lo voy a compartir. Eh, sí, porque el video que, al que ya grabado aquí en, en, en Facebook y en YouTube y en todo lo demás... Pues en, se puede estar este. En un demand, sí, sí, sí, ahí se va a ver. Este, y además de nuestra página, verdad, todos se lo ponemos en nuestra página también. Y ahí en un demand se puede también eh, estar viendo los, los videos que estamos haciendo. Y, y, y es una gran bendición, Carlos. Eh, el, lamentablemente los tiempos se van. Ya, ya llevamos ahorita, ya 17 minutos con el programa. Y queremos ir sí, a, a, a sí. los demás Pero no puedo dejar de agradecerte mucho Y agradecerle a nuestro Dios amén, amén, Esta es. bendición que, que no es fácil encontrar al Señor. En un ministerio Que después de tanto tiempo amén. Podemos reencontrarnos amén. Y ahora con otras capacidades Con, con, otra, eh, con otro ministerio Tu, tu vida Amén. ¿Verdad? Ya dejaste de ser sí. un, un, un muchachito. Jo, un joven adolescente. <ríe> ¿Verdad? Ah, y ahora sí. ya, ya, ya estás sí. pues uh, también compartiendo a través de las alabanzas y, y, y ¿por qué no? A lo mejor hasta con la predicación en un momento dado. Claro. Y si no, pues uh, adelante. Para rey, este, gloria al Señor. Carlos, algo más distancia. que quieras agregar ahorita así rápidamente. Bueno, yo le quiero agradecer a Dios por esa amistad por ese vínculo que Dios puso en nosotros, en usted y en mí, en su esposa, Amén, en bien. su ministerio, porque es Dios el que pone las cosas, porque, no sé, a lo mejor poniéndonos de acuerdo, no, no saldrían las cosas, ¿verdad? Pero Dios, es. su infinita es. Eh, sabiduría y bondad, nos, nos pone en, en, en el camino Amén. a las personas, y... Gracias a Dios por la vida de usted y la de su esposa, no, por compartir Dios. este ministerio tan lindo que ustedes tienen, eh, pues, ahora sí con, con las grabaciones, ¿verdad? Sí. No, Dios. pues, yo, yo nada más lo que siento es agradecimiento a Dios por la vida de ustedes. Amén. Y por Amén. compartir conmigo lo que Dios les, les ha dado también. Así es. Amén. Así es. Mira, déjame decirte algo adicional sí, Estás siendo primerizo tú aquí, porque es la, la primera llamada que, que ponemos al aire dentro de uno de los programas. Sí. Así es. Así es que es. es, estás aquí como primerizo, ¿eh? Este... Sí, pues muchas gracias, muchas gracias por ese honor y le doy gracias a Dios nuevamente por, pues, por, por darme este privilegio de ser el primero. Y yo creo que no va a ser la primera ni la última, sino... Esperemos que Dios no venga pronto y aquí estaremos para seguir apoyando su ministerio y, y pues estar aquí Amén. compartiendo de las vivencias que Dios nos da día con día. Amén. Amén, Dios. Carlos. Pues mira, eh, un abrazo desde acá a la distancia, <coughs> este, guardando la, las distancias precisamente sí, por lo así, del COVID. Así este es. Que a, a, para allá, más. para México eh, está tremendo, todos los días están muriendo gente este, sí, sí. es hecho, un problema serio hay frío ok sí. pues, pues mira cuídate mucho por favor, cuida a tu familia cuida a los tuyos sí, y, sí, bueno, claro, y, y pues, vamos a seguir bueno, orando bueno, para que vas. Dios siga bendiciendo tu vida y tu ministerio Este. muchas gracias un abrazo a usted y a su esposa. Gracias. Y que Dios lo siga bendiciendo y usando a través de este medio. Gracias. Gracias. Mil gracias. gracias pues, Un fuerte eh, abrazo eh, y bendiciones. Cuídate mucho. Y mira, está, buenas, está buenas. Daniel Flores de, allá de, eh, de San Diego eh, eh, escuchando y está diciendo bendiciones. Él es otro amigo que ha sido por los medios no lo conozco personalmente fiel, también a, a Daniel pero eh, se nos está escucha. reportando desde por allá y eh, pues vayan nuestro cariño también hacia, hacia Daniel Así y tu, su familia como para la tuya eh, tuvo carritos pues bendiciones Muchas y gracias, gracias por participar en esta, papá, en esta, en esta mañana Dios te en bendiga. Este día. bendiciones gracias. un placer y una bendición estar con ustedes gracias por este tiempo que has compartido gracias Ándale. igualmente bendiciones Ok, pues ¿qué, qué, qué hermoso, ¿verdad, hija? Sí, qué el... bonito, qué bonito, porque este, eh, como el Señor obra este en, en, en todas las cosas, o sea, no no no es pa, por casualidad, siempre en todas las cosas hay, un, hay propósito, un propósito, hay un propósito y bueno, pues la honra y la gloria sea para nuestro Dios, entonces, este, ah, uh, es, es uh, como dice ahí en, en Hebreos 11.1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y, y la, la convicción, convicción de lo de que, que no se, se ve. ve. Así es que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén, así es. Eh, así es. Es, eh, es. es hermoso cuando podemos ver la gracia del Señor sobre nuestras vidas. Amén, amén, amén, eh, así es. Y como le dije, te, le dijimos ahorita a, a Carlito, eh, ella fue el primerizo eh, en cuanto a, a ser el, la primera llamada dentro del video el, el y audio. El y audio. como estamos en vivo, ajá. pues es, fue al aire, ¿verdad? Fue al aire, sí, claro. Este, y, bueno, y, y ahora nos está reportando. René Trejo, otro ah, eh, hermano, hermano hermoso, eh, le conocimos, Dios te bendiga René, te amamos, a través de nuestra hija, así este, es, de él. A, él y a su, su familia, eh, él es eh, salvadoreño, pero así vive es. acá, eh, en, en esta, por esta área por donde vivimos ahora, Amén, eh, un abrazo es. René, Esperamos seguir en sí. contacto contigo. Un fiebre, eh, mano, por los planes y proyectos que tenemos en, eh, en, en mente. Eh, he puesto mi, en mi mente, lo sí, hemos mi comentado a mi esposa y yo, de que a lo mejor tú nos puedes ayudar en algunas partes del ministerio eh, por tus capacidades que tienes con respecto a, a, Así a, es. a, a, la, a la cuestión de la, a la palabra, el conocimiento, de lo digital y de todo, lo digital, todo eso. Amén. Sí este de la tecnología. Sí, sí la te...